Una cosa es que el techo esté malo y deteriorado y otra cosa es que el inmueble nos lo haya entregado bueno el arrendador, el propietario, en su momento, y que con el paso del tiempo, un año, dos, tres años, empiecen a aparecer este tipo de movimientos naturales de las tierras Nos dice Amanecer, buenas tardes. Recuerda mencionar el tema de los inquilinos que destrozan los inmuebles y se van de los inmuebles sin pagar. ¿Qué se debe hacer según la ley? Cuando un arrendatario adquiere un inmueble en arrendamiento, asume unas responsabilidades de tenencia, de custodia, de conservación y mantenimiento del inmueble. Normalmente se ha pensado que el arrendatario entra a un inmueble, paga el precio de la renta y de ahí en adelante cualquier situación que se presenta en el inmueble como un deterioro o un daño le corresponde a la parte arrendadora, es decir, al propietario. Esto puede ser cierto, pero hay que aclarar en qué eventos sí y en qué eventos no. Hay muchas responsabilidades que están a cargo del arrendatario y hay otras tantas a cargo del propietario arrendador, de la inmobiliaria o el propietario arrendador. No hay una norma, digamos, o un listado legal en el que diga estas cosas le corresponden al inquilino y estas cosas le corresponden al propietario. No, no existe. Sin embargo, sí podemos encontrar referencias de muchas actividades que son de conservación propias del arrendatario y de otras tantas del propietario arrendador. Empecemos con las del propietario arrendador. Las del propietario arrendador son las que se pueden conocer como las necesarias, reparaciones necesarias. Reparaciones necesarias son esas que afectan estructuras, eh, digamos las partes más internas del inmueble. No necesariamente los desgastes, ya vamos a explicar lo de los inquilinos, pero por ejemplo como propietario se desplomó un techo. El techo hace parte del inmueble. El propietario debe asumir la reparación de ese techo, porque el techo se desplomó. es parte de su patrimonio. De hecho, medir si afecta a su patrimonio en enorme medida es una de las maneras de establecer si le corresponde al propietario o no. En el Código Civil, nosotros podemos identificar en el acápite relacionado con el contrato de como dato, mejor el usufructo, perdón, que existen dos tipos de refacciones, refacciones mayores y refacciones menores así aparece en el código civil esas refacciones mayores también nos dicen que aquellos daños que son como muy de alto precio y de, de, de una entidad de deterioro bastante grande es la que le correspondería al propietario pero no nos dice cuál, como les dije al principio no hay un listado pero uno puede referenciarse que son las cosas como grandes las cosas pequeñas, las refacciones menores, pueden ser, hacerse referencia a las que son parte del uso cotidiano por parte del inquilino. Y el Código Civil sí establece un listadito, no digamos total, pero sí que nos puede empezar a dar luces sobre cuáles son las responsabilidades del inquilino. Veamos el Código Civil y vamos a ver el artículo 20, 29 y 2030 del Código Civil en donde nos habla de unas obligaciones especiales del arrendatario. El 2029 nos dice que el inquilino será especialmente obligado a conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavimentos y cañerías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o se desencajen. Esta, este primer numeral de este artículo ya nos ubica también en el techo, nos dice a reponer tejas que se quiebren o se desencajen. Es una obligación especial del arrendatario. La pregunta que surgiría ahora es, si existe una gotera en un inmueble que tenga teja, porque las tejas se corren, porque no falta la pelea de gatos, por cualquier cosa se corre una teja y por allí se filtra el agua, entonces esa gotera, resultado de ese movimiento de teja, sería responsabilidad del propietario o sería responsabilidad del inquilino fijémonos entonces y repitamos que según este artículo 2029 el arrendatario es el obligado a conservar la integridad interior de paredes, techos y pavimentos y cañerías debe reponer las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quieren o se desencaje. eso es para que lo reflexionemos entonces porque aquí empiezan a aclararse unas dudas que los propietarios e inquilinos han tenido por muchos años a quién le corresponde reparar una filtración por movimiento de las tejas sigamos a reponer cristales quebrados en ventanas puertas y tabiques la verdad es que no sé qué es un tabique me imagino que es un, una pared este código es del año 1887 pero sigue en vigencia les dejo la tarea para que lo busquen pero ya dice que nosotros somos los inquilinos, los encargados de reponer los cristales que se quieren. Si nosotros tenemos un ventanal, una puerta-ventana, y se quiere el cristal, pues le tocará pagarlo a uno como inquilino. Si entonces el baño tiene divisiones de vidrio, entonces empezamos a notar que todo lo que tenga que ver con cristalería le correspondería al inquilino. Pero ¿cuántas veces no hemos visto que el inquilino dice, oiga, se me quebró el vidrio de las divisiones del baño? Y tiene que salir el propietario o el arrendador a repararlo. Yo sé que esto que estoy mencionando, en principio, puede llegar a decir, hombre, pero ¿cómo es posible si se dañó? Yo estoy hablando de lo que dice el código. Y esto lo pueden consultar ustedes. Vayan a Google. Artículo 2029 del Código Civil. Seguimos con... Tercero, a mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras. ¿Cuántas veces no vemos que un arrendatario le dice al arrendador, a la inmobiliaria o al propietario, se me dañaron las chapas de las puertas? Pues resulta que aquí nos dicen que las chapas, las cerraduras, le corresponden al arrendatario. El artículo 20.30 20, nos habla también de mantener limpias las cañerías, mantener las paredes, pero no quiero entrar en tan alto grado de detalle en este video, lo que les quiero llevar es a que nos inquietemos y a que reflexionemos que lo que a veces pensamos que como costumbre es lo que se debe de hacer, como por ejemplo cayó una gotera y llamar al arrendador para que él solucione al propietario si se deriva esto de un, la filtración de un movimiento de las tejas pues a nosotros como inquilinos nos tocará pues no sé si subirnos pero por lo menos si contratar a alguien, yo contrataría a una persona para que me corra la teja y la ajuste, para que las filtraciones no se den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 dañado supongamos por un fuerte temblor, eso es una situación de fuerza mayor y caso fortuito en donde el propietario sí tendrá que venir a analizar la situación e incluso, e incluso reponer el cristal otra cosa es que el vidrio se dañe simplemente por el paso del tiempo porque el inquilino no ajustó bien las bisagras porque el inquilino no le hizo mantenimiento a los marcos de las puertas porque el arrendatario, como bien lo dice también el artículo que mencioné, tiene responsabilidades sobre el mantenimiento y conservación de las cerraduras y puertas. Chicos, los invito a que si quieren aprender un poco más sobre contratos de arrendamiento y responsabilidades, porque nos falta mucho y estudiar en temas de reparaciones y de daños falta mucho más, y lo iremos haciendo a medida que, que tengamos la oportunidad, si quieren aprender más, vayan al enlace que les dejo en la descripción de este video. Y allí podrán registrarse. Cuando ustedes se registran, yo voy a tener la posibilidad después de enviar la información necesaria, oportuna y que les permita a ustedes ilustrarse sobre cómo manejar contratos de arrendamiento, sean propietarios arrendadores o inquilinos arrendatarios.